Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Continuamos hoy con la lección número 59. Estas son las ideas a repasar hoy. Dios va conmigo donde quiera que yo voy. ¿Cómo puedo estar solo cuando Dios está siempre conmigo? ¿Cómo puedo dudar o sentirme inseguro cuando en Él Mora la perfecta certeza? ¿Cómo puede haber algo que me pueda perturbar cuando Él mora en mí en paz absoluta? ¿Cómo puedo sufrir cuando el amor y la dicha me rodean por mediación suya? No he de abrigar ninguna ilusión con respecto a mí mismo. Soy perfecto porque Dios va conmigo donde quiera que yo voy Dios es mi fortaleza la visión es su regalo hoy no recurriré a mis propios ojos para ver quiero estar dispuesto a dejar de lado la lamentable ilusión de que puedo ver e intercambiarla por la visión que Dios me da la visión de Cristo es su regalo, y Él me lo ha dado. Hoy me valdré de este regalo, de tal forma que este día me ayude a comprender la eternidad. Dios es mi fuente, no puedo ver separado de Él. Puedo ver lo que Dios quiere que vea, no puedo ver nada más. Más allá de su voluntad, solo hay ilusiones. Son estas las que elijo cuando pienso que puedo ver separado de Él. Son estas las que elijo cuando trato de ver con los ojos del cuerpo. No obstante, se me ha dado la visión de Cristo para reemplazarlos. A través de esta visión es como elijo ver. Dios es la luz en la que veo. No puedo ver en la oscuridad. Dios es la única luz. Por lo tanto, si he de ver, tiene que ser por medio de Él. He tratado de definir lo que es ver y me he equivocado. Ahora se me concede poder entender que Dios es la luz en la que veo. Le daré la bienvenida a la visión y al mundo feliz que me mostrará. Dios es la mente con la que pienso. No tengo pensamientos que no comparta con Dios. No tengo pensamientos aparte de los suyos, porque no tengo otra mente que la suya. Puesto que soy parte de su mente, mis pensamientos son suyos y sus pensamientos son míos. Y nos dice David, Así que hoy es un día de abrirnos a la unificación y a la identificación con Dios. Es una apertura a la libertad. Al ofrecer el regalo de la libertad, a todos los hijos de Dios, como un reconocimiento de lo que son y lo que Él es, entonces se me da la libertad. El ego ha sido el intento de encarcelarme a mí mismo y a todos los demás. Cuando te aprisionas a ti mismo, estás perdiendo de vista tu verdadera identificación. Tu identificación con Cristo. Tu identificación con Dios. Como la Trinidad es unificada, entonces el Padre y el Hijo son uno. Yo y el Padre somos uno. Todo debe ser unificado para ser conocido. La verdad es es todo lo que se puede conocer. El ser como Cristo, uno con Dios, es todo lo que se puede conocer. Y la sanación refleja nuestra voluntad conjunta. La separación es superada por la unión. La decisión de unirse debe ser inequívoca. O la mente misma está dividida y no es íntegra la mente es el mecanismo de decisión debo unir mi decisión con el cristo y aceptarme a mí mismo como dios me creó. todas las cosas son posibles a través de esta decisión conjunta mi voluntad es libre porque mi voluntad es la de Dios. Debo aceptar la voluntad de Dios para mí. Y así nos unimos a la mente de Cristo. Escuchamos con gran atención. Mientras Jesús extiende esta invitación encantadora de vida eterna. Jesús nos dice. Si quieres ser como yo. Te ayudaré. Pues sé que somos iguales. Si quieres ser diferente, esperaré a que cambies de opinión. Puedo enseñarte, pero solo tú puedes escoger escuchar mis enseñanzas. ¿Cómo más puede ser si el reino de Dios es libertad? Así que practicamos hoy con los pensamientos que nos han sido dados los pensamientos de paz los pensamientos de libertad Dios va conmigo donde quiera que yo voy Dios es mi fortaleza la visión es su regalo Dios es mi fuente, no puedo ver separado de Él. Dios es la luz en la que veo. Dios es la mente con la que pienso. Amén.